Ok, este video lo vamos a dividir en cinco partes. Imagina que tú quieres ir directamente a la parte de cómo citar en Word o cómo citar en Google Drive. Por lo tanto, tienes aquí abajo toda la línea de tiempo. Puedes ir directamente al momento exacto que te interesa a ti consultar. Vamos a comenzar con qué es Zotero y cómo lo podríamos utilizar para realizar nuestras referencias bibliográficas. Zotero, sin mucha palabrería, es un gestor de referencias. Un gestor de referencias lo que te permite es gestionar tus documentos, guardarlos dentro de una biblioteca, dentro de tu computadora, después poder citar los documentos que colocaste ahí y poner la referencia. Más nada, no necesitas saber mucha cosa sobre qué es Otero, simplemente sabes esto. Vamos a empezar con la parte más práctica cómo se descarga este gestor. Vamos a buscar Sotero. En este primer enlace vas a encontrar la página principal de este gestor bibliográfico. Le vas a dar aquí en descargar. En este caso la página ya identifica desde qué sistema y desde qué browser tú estás buscando. Yo estoy trabajando con Windows y estoy utilizando eh, Chrome. Por lo tanto, aquí ya me está dando las dos opciones para descargarme tanto el Sotero de escritorio, como la extensión de Sotero. Estas dos, dos partes son muy importantes. Descargar tanto el software que va a ir en tu computadora como el software que va a ir conectado al navegador donde tú buscas. Porque este, esto va a ser muy importante porque imagina vas a tener un documento y tú lo vas a querer guardar en tu biblioteca solamente le vas a hacer clic en la extensión y eso te va a guardar automáticamente la referencia y el documento además en tu biblioteca por lo tanto es súper importante que lo hagas de cualquier manera te dejo aquí abajo el link a Sotero para que puedas acceder de manera mucho más rápida y obviamente lo que vas a tener que hacer es descargar de la aplicación y darle simplemente avanzar, avanzar, avanzar en todas las pestañas no vale la pena mostrar esto así que vamos a Ahora, cómo utilizar la plataforma. Cuando tengas Sotero ya instalado, vas a tener una aplicación más o menos así. Yo ya tengo varios documentos aquí en mi biblioteca, pero dos cosas importantes que tienes que hacer y ya para comenzar a trabajar con Sotero. La primera es crear carpetas. La creación de carpetas es súper importante porque imagina tú tienes varios proyectos dentro de la universidad y tienes varias tareas por realizar, por lo tanto si tú tienes un artículo sobre un tema específico puedes crear una carpeta y ahí guardas todo acerca de ese tema, porque si no lo que vas a hacer es vas a guardar, vas a guardar todo en mi biblioteca y en tu biblioteca lo que vas a hacer es acumular y acumular y acumular archivos completamente indiscriminados van a andar revueltos unos con los otros por lo tanto yo te recomiendo mucho que hagas carpetas las carpetas se hacen en esta parte de aquí en la esquina superior izquierda imagina vamos a crear una nueva carpeta no sé, imaginemos que estamos investigando sobre águilas por ejemplo entonces yo ya tengo aquí mi carpeta de águilas y todo lo que investigue sobre águilas lo voy a colocar aquí otra cosa súper importante es añadir documentos por ejemplo tú le puedes dar clic aquí en ese circulito verde y vas a seleccionar algún tipo de documento que tú estés trabajando imagina que tú estás utilizando este libro físico tú no, tú no puedes, no tienes manera de cómo ir con la extensión y descargar propiamente los datos de este libro físico por lo que lo que vamos a hacer es añadir un libro y aquí nos va a aparecer todas las opciones de los metadatos que tenemos que colocar dentro de este registro, ¿para qué? súper importante porque si no tenemos los datos el gestor no nos va a poder colocar la cita dentro de nuestro documento por lo tanto es muy importante rellenar la serie de documentos, eh, la serie de metadatos que son más importantes, ¿cuáles son los metadatos más importantes? autor, Título, Año, Editorial y tal vez Lugar. Rupa 7 ya no considera mucho el lugar, por lo tanto imagina que utilizas algún otro sistema de citas. Muy bien, ahora con estas dos cosas tú ya puedes operar Sotero. Lo que vamos a hacer ahora es poner un ejemplo tanto con Word como en Google Docs. Vamos primero con el Word para ver cómo puedes crear citas y colocar la referencia de manera muy fácil. Cuando tú instalas la aplicación de Sotero te va a aparecer aquí un nuevo apartado dentro de tu Word. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir todos los pasos desde buscar un documento hasta crear una referencia para que tú veas cuál es el proceso y tú también lo puedas replicar. Imaginemos que nuestro tema era las águilas, ¿cierto? Vamos a poner águilas. Imaginemos que a mí me interesa este documento de aquí. Como yo ya tengo instalado tanto mi sotero de escritorio como mi sotero en mi extensión de mi navegador, lo único que voy a hacer es guardar este documento con la extensión. Te va a aparecer una extensión más o menos así aparece una especie de documento dice guardar en sotero vamos a darle clic ahí si le doy clic en esta flechita de aquí me aparecen todas mis carpetas yo puedo ordenar en dónde quiero guardar esta referencia bibliográfica yo le voy a dar clic aquí en las águilas para que todo lo que sea de águilas se guarde ahí todo vamos a nuestra aplicación de nuestro de nuestro escritorio y como pueden ver aquí ya tengo mi artículo la aplicación se sincronizó de manera automática pero muchas veces puede pasar que no se actualiza de manera automática tienes que hacerlo de manera manual por lo tanto un consejillo es aquí en la parte superior derecha tienes sincronizar con sotero.org si tú le das clic aquí cualquier alteración que tú hayas hecho de manera online se va a sincronizar con tu sotero en tu computadora. Por lo tanto, ese botoncito de ahí es muy importante. Ahora que ya tengo todos los datos bibliográficos, lo único que queríamos es lo siguiente. O oh, no tengo acceso al artículo. Vamos a ver si lo puedo descargar con SciHub. Vamos a colocar aquí el DOI. Ahí está. Ya pude tener acceso al artículo. Ahora, imaginemos que yo quiero citar, no sé, esta parte de aquí. Cualquier parte. La verdad no, no interesa mucho, solamente que sirva como ejemplo. Tenemos aquí entonces la copia. Si yo quiero citar este documento con Sotero, lo único que tendría que hacer es ir aquí a la parte de Sotero y después en Añadir o Editar Citación. Si yo le doy clic ahí en ese botoncito, me va a aparecer esta especie de barrita. Ahora yo voy a escribir o bien el título o bien el nombre del autor que esté identificado con esta revista yo ya no me acuerdo por lo tanto voy a ver aquí autor Selma Miguel Ángel Steve Selma ahí está aquí me aparece mi artículo y me aparece automáticamente la estructura de la cita si yo le doy clic en enter me va a aparecer automáticamente la cita de manera directa otra cosa si tú quieres citar en algún estilo de citas muy particular lo único que tienes que hacer es ir de aquí a referencias del documento en esta tuerquita vas a seleccionar el estilo de citas en el cual tú quieres citar en mi caso yo quiero APA séptima edición pero imagina que tú quieres eh, citar en MLA te das clic ahí ok y el estilo de citas se cambia de manera automática así es como se realiza una cita utilizando sotero ahora vamos a utilizar la herramienta de bibliografía vamos a poner aquí referencias bibliográficas y ahora le voy a dar aquí añadir o editar bibliografía y Sotero automáticamente lo que va a hacer va, va a buscar cuáles son los documentos que están ahí arriba citados y los va a colocar exactamente donde tú colocaste añadir bibliografía si yo quiero otro estilo de referencias por ejemplo APA séptima edición Sotero va a hacer de manera automática por lo tanto ya no nos tendremos que andar preocupando como si está citado de manera correcta, incorrecta, bla bla bla el gestor va a hacer todo de manera sola y casi semi automática único que nosotros tenemos que hacer es eh, descargar los datos bibliográficos, revisar que están todos los datos bibliográficos de manera correcta e inserir las citas donde tenemos que citar. Ahora imagina que yo no tengo Word, tú puedes trabajar también con Google Docs y es muy simple, una vez que tú ya te hayas descargado la extensión de Sotero, te va a aparecer automáticamente esta parte de aquí en Google Docs Sotero, si le damos clic aquí también es exactamente lo mismo añadir una cita, voy a copiar por ejemplo aquella parte esta parte de aquí, voy a Sotero, añadir citas otra cosa importante, para tener una cuenta de Sotero te tienes que registrar, tanto primero te registras en Sotero.org, creas una cuenta que es bastante simple como cualquier otra cuenta de mi internet, me voy a loguear aquí con mi cuenta, se conecta de manera automática y me pregunta en qué sistema de citas tú deseas citar, voy a poner a paso de medición, me va a aparecer nuevamente esta línea roja, voy a poner, no me acuerdo bien el nombre era Salma, Selma ahí está ahora esta cita como fue una cita directa yo también le puedo poner la página si yo le doy clic aquí encima de Fernández y Selma me aparece página página 120 Fernández y Selma 2004 página 120 y aquí me aparece mi cita de manera automática vamos a hacer otra vez la cosa de la referencia vamos a, al sotero añadir o, o editar biografía sotero va a hacer todo de manera automática va a ir a buscar los documentos que están citados todos en el documento y simplemente lo que va a hacer es colocar la referencia en el estilo de citas que tú hayas decidido utilizar déjenme por favor ahí abajo sus comentarios si tienen alguna pregunta así que creo que valga la pena responder la respondo con videos cortos con shorts te invito a que te vayas que te des una vueltita Ahí por el canal para ver si te interesan los temas que abordo: citación, gestión de referencias, sotero, redacción académica, etcétera. Y si es así, pues te invito a que te suscribas. Eh, espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por ver este video. Hasta el próximo. Chao.